Le damos, ¿vale? Voy a, a lanzar el evento ya. Hola, hola a todos. Vamos a esperar un, un minutito, un minutito más antes de, de empezar, porque se están uniendo bastantes personas justo justo ahora, y por dar estos minutitos de, de cortesía, ¿no? Antes de antes de empezar. Miguel Ángel, yo creo que empezamos, empezamos ya, si, si te parece, y, y presento, o, presento a, o te presento a todos, ¿no? Vale, eh, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a, a todos. Mi nombre es Margarita Álvarez y formo parte del, del equipo de Andalucía Conectada, que es una iniciativa eh, de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y bueno, antes de, de empezar, yo espero ser muy breve, quería agradeceros en nombre de, de, todo, de todo el equipo el interés por participar en, en esta serie de webinars que empezamos, que empezamos hoy eh, en materia de ciberseguridad dirigida al sector, al sector tecnológico. Eh, empezamos esta, esta serie de webinars, como digo, que ponemos en marcha eh, y está previsto que se, que se sigan impartiendo estos webinars a lo largo de la siguiente semana. En este sentido hemos intentado pues eh, dividir los lo webinars o clasificarlos como en dos grandes en dos grandes bloques. Por una parte una, un primer bloque eh, dirigida a, o, o con webinars dirigidos a eh, evaluar los riesgos en, la, en las organizaciones, en el que se tratarán aspectos relacionados, ahora nos explicará Miguel Ángel, relacionados no solamente con las políticas o con las auditorías de seguridad, sino también con el tratamiento de los riesgos e incluso su aplicación en el, ámbito, en el ámbito industrial. Y por otra parte, un segundo un segundo bloque, una segunda serie dirigida a lo que hemos llamado Inteligencia en amenaza, ¿no? que se trataría de una serie de webinars, tres webinars en concreto, eh, de corte muy práctico en los que se van o vamos a tratar de, de, de deciros, ¿no? La utilización de, de datos para predecir eh, o incluso reaccionar ante posibles amenazas. Esto sería eh, un poco los lo webinars que, o esta serie de webinars que, que empezamos ahora. ahora. Y para, para ello contamos con un ponente excepcional eh, en, en esto, ...Miguel Ángel Arroyo, que está aquí con nosotros y, y que os impartirá esto, esta serie de, de webinars. Muy buenas. Y, Miguel Ángel, leo, leo brevemente algunas reseñas de, de tu currículum, ¿no? Perfecto, muy bien. Eh, pues Miguel Ángel es el responsable de negocio de seguridad de Semi, eh, ...así como co-líder en, en el grupo de expertos de seguridad de TSMF en España... ...miembro profesional del Centro de, ciber, de Ciberseguridad Industrial así como profesor en las universidades de Sevilla, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Es también autor del blog HackingÉtico.com y fundador de la comunidad Hackandis. Y yo, para finalizar, antes de, de dar paso a, a Miguel Ángel, solamente me gustaría brevemente recordaros que, que desde Andalucía Conectada organizamos de una forma continua diferentes, diferentes eh, formaciones gratuitas eh, eh, dirigidas al, al sector tecnológico que quizás puedan resultar de, de interés. Y aparte, en la página web también ofrecemos otra serie de recursos e incluso de, de, de ayudas que yo creo que pueden ser de gran utilidad. Todo esto lo podéis encontrar en la página web andaluciaconectada.es en la sección de recursos para el sector. Y ya sin más dilación, paso el testigo a, a Miguel Ángel Arroyo. Nuevamente, muchas gracias a todos y, y esperamos que disfrutéis del, del directo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga, por la presentación y la introducción. Eh, bueno, antes de, de nada quiero agradecer a todos vuestra vuestra asistencia a esta, a esta serie de, de webinars que vamos a, a tener durante estos eh, estas tres próximas semanas en las que se van a, a dar diferentes webinars en dos bloques, como ha comentado antes Marga. Un primer bloque dedicado a lo que es el gobierno y gestión de la, de la seguridad y otro bloque de inteligencia en amenaza. Aunque así a, a simple vista no, no, no veáis una relación entre ellos, puedo adelantar que hay una, una relación bastante estrecha, sobre todo por la parte de, de amenaza. Eh, iremos viendo en estos, en estos webinars cómo el concepto de, de amenaza, sobre todo para el ámbito de evaluación de riesgos, pues tiene un, una importancia vital y lo que vamos a hacer con el segundo bloque de inteligencia en, en amenaza es eh, ver ¿no? cómo esa inteligencia, ese esa análisis que hagamos nos puede ayudar a um, calcular o estimar de una forma mucho más eficaz ese posible riesgo. Comentaros también que cada bloque está dividido entre, entre webinars, tanto el bloque 1 como el bloque 2, yo os invito a que, bueno, los que habéis registrado en este, en este primero, <coughs> os invito a que, que lo hagáis también en los siguientes, que son totalmente complementarios, ¿vale? No, son, no se repiten los webinars, sino que son totalmente complementarios. De hecho, en este primero, <coughs> disculpadme, en este primero vamos a hablar sobre gobierno y gestión de la seguridad. Y el jueves hablaremos sobre evaluación y tratamiento de, de riesgo. Por lo tanto, eh, iremos siguiendo una, una línea en, en la que iremos contemplando, digamos, desde el punto de vista más estratégico de la seguridad, pasando por un plano más táctico y finalmente eh, el plano operativo, ¿no? donde veremos toda esa cuestión que he comentado antes en el bloqueo de la inteligencia en, en amenaza. Eh, el webinar tiene una duración estimada aproximadamente de unos 90 minutos y dejaremos para el final unos 20 minutillas aproximadamente para esas dudas, esas cuestiones, esas preguntas que puedan surgir y las comentaremos luego, luego al final. Así que sin más, pues vamos a, vamos a comenzar con este primer webinar. Bueno, os paso por aquí un pequeño índice para que sepáis los temas que vamos a tratar en esto, en, en, en este ratito que vamos a echar aquí. Son tres puntos, básicamente, dentro del gobierno y la gestión de la seguridad de información. Veremos un primer punto, justamente, de introducción a este gobierno y, y gestión, donde hablaremos de la, de la triada. De, de, la, de, ...de la CIA, ahora veremos exactamente qué es lo que de, de lo que se trata... ...hablaremos de los sistemas de gestión de seguridad de información... ...y como no, aquí pues eh, haremos mención tanto a la ISO 27001... ...como al esquema nacional de seguridad. En el apartado 2 veremos la política de seguridad... ...la importancia que tiene la, la política de seguridad de este, este documento... ...y también eh, lo que es el marco documental, es decir... No vamos a hablar solamente de una política concreta, sino que vamos a nombrar también otro tipo de documentos de seguridad que son muy importantes dentro de un marco documental de seguridad. Y por último, hablaremos sobre auditoría, tipo de auditoría y cuáles son las auditorías sobre todo que podemos eh, llevar a cabo en este caso para eh, evaluar el desempeño y, y ver cómo estamos llevando a cabo ese gobierno y sobre todo la gestión de la seguridad de la, de la información. Pues bien, empezando por el punto 1, el sistema de gestión de seguridad de información, eh, no podemos empezar sin hablar en primer lugar de, de lo que es la, la triada, la triada de la CIA, eh, que se corresponde básicamente a, a las iniciales de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bueno, en este caso es CID, en, en inglés CIA, ¿no? por el, el tema de la traducción. Eh, básicamente la confidencialidad bueno, como ya sabría alguna es la garantía de que terceros o personas no autorizadas no puedan eh, acceder a la información sensible la integridad lo que hace es garantizar que terceros o personas no autorizadas puedan alterar o modificar, modificar esa, esa información y la disponibilidad, garantizar de que la información estará disponible cuando se necesite, entonces fijaros que eh, cuando ahora más adelante veamos el tema de riesgo, tema de amenaza, tema de vulnerabilidades, este tipo de conceptos eh, tienen difer diferentes formas de afectar o diferentes formas de impactar o de degradar los diferentes activos de información que tenemos en nuestro sistema y van a afectar de diferentes formas a estas dimensiones también. En el webinar 3 que hablaremos sobre eh, ciberseguridad industrial, veréis como en este... Este orden, concretamente, de dimensiones de la seguridad, digamos, no es el orden eh, prioritario, digamos que en, en el entorno IT, que nosotros nos movemos, eh, digamos que lo más importante sería la confidencialidad, la integridad, luego la disponibilidad. Sin embargo, en, en el entorno OT de tecnología de operación, entornos industriales, eh, lo que casi siempre lo que es más prioridad se le da es la, la disponibilidad. Pero bueno, eso lo veremos también en su momento en el, en el, tercer, en el tercer webinar. En este punto, sí comentar que esas tres dimensiones al final nos sirven también como objetivos de seguridad. Pensad siempre en una organización donde tenemos la típica eh, pirámide, donde tenemos en la parte de arriba tenemos esa, ese nivel estratégico donde se gobierna ¿no? la organización y entre ellos, aparte de otro tipo de, de áreas, se gobierna obviamente lo que es IT y la seguridad ¿no? de la de la información, eh, ahí donde se define realmente cuáles van a ser esos objetivos de seguridad y no hace falta dar detalles en ese sentido de que es lo que queremos hacer, está claro que todo el mundo quiere garantizar la confidencialidad de la información sensible, quiere garantizar que la información no pueda ser alterada, modificada y obviamente que no pueda ser tampoco borrada, ¿no? Y que esté siempre eh, disponible sin embargo, es importante que eh, esos objetivos de seguridad que nos marcamos desde la alta esfera, desde lo que es dirección en este caso, pues se traslade a los siguientes niveles, ¿no? al nivel táctico y finalmente al, al nivel operativo. El, muchas de las organizaciones que yo conozco, a día de hoy lo que se hace desde el punto de vista de seguridad de la información, se hace a un nivel meramente operativo, se hace en la escala, digamos, en el nivel más bajo que hay, y lo que se hace a nivel de seguridad son operaciones de seguridad. Es decir, tenemos antivirus, tenemos cortafuegos, tenemos, utilizamos sistemas de cifrado, tenemos a lo mejor proxy inverso, WAF, segmentación de red, un montón de medidas, pero al final no deja de ser, pensar que al final no deja de ser medida técnica y que se hacen en un plano, digamos, operativo de la seguridad. En muchas de estas empresas no hay una capa superior que lo que haga sea... Gestionar esa seguridad de información. Que vea, por ejemplo, si esos antivirus eh, están protegiendo correctamente, si hay algún tipo de procedimiento a la hora de desplegar esos antivirus, si se hacen pruebas de eficacia, si se tiene en cuenta cuando cumplen las licencias. Entonces, fijaros que son cuestiones que no son tan operativas que sí son de gestión, de garantizar de que eh, esas medidas estén funcionando correctamente, ¿no? Al final, desde un punto de vista de gobierno, básicamente es que si mi organización tiene una dependencia importante de, de IT para mis procesos de negocio, lo que está claro es que eh, tengo que poner los medios oportunos para que mmm, los riesgos, los posibles riesgos que pueda haber, eh, la probabilidad de que se materialice esa amenaza, pues sea la menor posible o el impacto, en este caso, también sea el menor posible. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros un poco la, la forma de pintar ¿no? lo que es el cómo se trabaja la seguridad desde un punto de vista de gobierno, de gestión o puramente operacional. Algunos ejemplos de estas dimensiones básicas de la seguridad que no dejan de ser los objetivos principales de la seguridad de información. Pues aquí os he puesto algunos, ¿no? Por ejemplo, un, pro, un problema con un, con un servidor puede suponer eh, el, el que no se pueda disponer de la, de la información en este caso afectaría la disponibilidad eh, enviar una factura por correo electrónico a otro remitente pues puede afectar obviamente a la confidencialidad porque estamos mandando a lo mejor una factura con datos personales y lo típico es cuando estamos rellenando el destinatario del correo electrónico nuestro cliente de correo se autocompleta y en lugar de enviárselo a, bueno, no sé, a Antonio se le ha enviado pues, eh, a Anselmo, o se ha enviado o cualquier otra persona, ¿no? Y ahí es donde puede haber un problema de la confidencialidad. Exponer, por ejemplo, un, ben, un pendrive a altas temperaturas o que esté cerca de un, de un imán, pues puede afectar también a que esa a, a la integridad de esa información, por tanto, que se atere, que no sea accesible, que se corrompa la información fijaros cómo van afectando de forma diferente, en diferentes posibles incidentes de seguridad que puedan ocurrir en nuestra organización, pero afectan a diferentes dimensiones de seguridad. Pasamos a lo que es un sistema de gestión de seguridad de información. ¿vale? Y quiero eh, remarcar la importancia de eh, los sistemas de gestión. No solamente en seguridad de información, sino sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión... Hay un montón de sistemas de gestión, pero... En aquella empresa donde esos procesos, por ejemplo, de calidad o ese proceso de seguridad de la información se quiere hacer de forma eh, diligente, no tenemos más remedio que apoyarnos en un sistema de gestión. En este caso, el SGSI, que viene del sistema de gestión, si viene de información, es un modelo que nos va a permitir crear, implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la protección del activo de información para alcanzar los objetivos de negocio, fijaros que lo de alcanzar los objetivos de negocio es, viene porque eh, a día de hoy difícilmente nos podemos, mmm, podemos encontrarnos ya con empresas que no tengan una dependencia fuerte con la tecnología de la información por lo tanto los activos de información, los activos IT aquí eh, adquieren una importancia súper importante, no podemos dejar que eso proceso de negocio, esos objetivos desde el punto de vista de negocio que, que se establecen no, eh, dependan de, de lo que es una seguridad puramente operativa, tengo firewall, tengo antivirus y poco más es decir, necesitamos mucho más, necesitamos eh, gestionar riesgos mmm, de forma prácticamente continua, tenemos que ver que esos riesgos se están eh, tratando, que estamos implantando medidas y que esas medidas son eficaces, entonces no podemos quedarnos solamente en la parte operacional. Si queremos tener un nivel de madurez a nivel de seguridad que sea superior, tenemos que mínimo tenemos que gestionar la seguridad. Y si ya tenemos eh, un nivel de madurez mayor todavía, podremos hablar de gobierno de la seguridad también. O sea, digamos que son los tres niveles que deberíamos de trabajar. Todo esto, eh, toda esta estrategia de cómo se va a hacer esa gestión de la seguridad se plasma en un documento que se llama políticas sobre Información. Bueno, He dicho un documento, pero puede ser también un conjunto de documentos. La piedra angular de todo esto es la gestión de riesgos. Es evaluar cuáles son los riesgos a los que nuestra organización puede estar expuesto y en función de eso daremos respuesta a esos riesgos. ¿De acuerdo? Por eso es una gestión eficaz y eficiente de estos riesgos. Obviamente requiere también que hagamos un análisis de los requisitos que, que, que tenemos ¿no? desde el punto de vista de seguridad de información, de cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir. Os pongo un ejemplo muy sencillo que todo el mundo vaya a entender. Eh, en cuanto a objetivos principales, todos tenemos claro cuáles son, que son esas famosas triada que hemos hablado de la CIA, pero puede ser que haya eh, un contexto externo a la organización, como puede ser, por ejemplo, una norma o puede ser, por ejemplo, un reglamento de protección de datos que nos obliga a que protejamos de una forma especial ¿no? esos datos de carácter personal que podamos tener dentro de la organización. Entonces, Ya no es solamente que yo quiero proteger mi tienda online, porque no o sea mi tienda online no puede parar porque todo mi negocio se basa en esa tienda online, sino que si tengo datos personales de mi cliente en mis servidores también, pues tendré que también que eh, tener las medidas oportunas para garantizar que se protege que, eh, esos datos. ¿De acuerdo? Un SGSI, un sistema de gestión de, seguridad de información, incluye también, y más que incluir, lo que demanda es un liderazgo, es decir, que haya alguien, una persona, un grupo de personas dentro de la organización que tire del carro, ¿no? que tenga una iniciativa y que eh, de una forma impregne una cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Todo el mundo sabéis, los que estamos aquí en este webinar, creo que sabéis que la seguridad, todo lo que huela a reactivo acaba finalmente, casi siempre acaba mal, cuando tenemos una postura reactiva de seguridad eh, no, es, no es lo más, digamos, lo más óptimo para gestionar la seguridad de la información siempre hay que ser muy proactivo y, y hay que dar un paso al frente tiene que haber una estructura obviamente también, todo tiene que estar también bien organizado a través de esas políticas de seguridad eh, podemos empujar desde arriba, desde dirección esa estrategia de seguridad que queremos marcar la podremos llevar a otros planos, al plano, digamos, táctico, ¿no? Pero también, y lo más importante es al plano eh, operativo, que al final son esas medidas operativas, son las que se pelean al final con esa amenaza, ¿no? Que nos pueden poner en riesgo. Y obviamente tiene que haber actividades de planificación, tiene que estar los roles y las responsabilidades, tienen que estar muy bien definidas para que si ocurre algo no sepamos a quién recurrir y si tenemos un incidente de ransomware y se nos ha parado todo y se nos ha cifrado toda la información y todo, no andemos como, como apoyo sin cabeza, sino que sepamos realmente cuál es el procedimiento que hay que seguir, cuáles son las vías de comunicación, cuáles son el flujo de comunicación, quién es el responsable de recibir esos incidentes notificaciones notificación, incidentes de seguridad y a partir de ahí se activa una maquinaria que lo que va a hacer es responder a ese incidente de seguridad de la forma más eficaz posible para que el impacto sea el menor posible para la organización. ¿Vale? Todos estos aspectos que hemos comentado hasta aquí son los que realmente contribuyen a que la implantación de un SGSI pues, sea eh, exitosa. Hemos hablado del SGSI, hemos hablado de 27001, pero también hay que hablar del esquema nacional de seguridad. Digamos que en el ámbito de administración pública, eh, al final el esquema nacional de seguridad no deja ser también un sistema de gestión. De hecho, muchas de, la, muchas de las medidas digamos que hay, muchas de las buenas prácticas, tienen como base, tienen como referente la propia ISO 27001. Y este ENS tiene por objeto establecer una política de, de seguridad en en medida en la que va a explicar el cómo se tienen que utilizar los medios electrónicos y está constituido por principios básicos y requisitos mínimos que permiten una protección adecuada de información. Bueno, básicamente lo que venimos comentando hasta ahora no es mmm, eh, plasmar en documentos cuál va a ser nuestra estrategia de seguridad, cómo la vamos a llevar a cabo y, obviamente, también el, el hacer una gestión sobre todas esas protecciones sobre todas esas medidas de seguridad que vayamos implantando eh, como podéis ver y he marcado en negrita, al final hay muchas cuestiones que se repiten con cualquier SGSI es decir, el que está basado en 27001 al final también necesitamos establecer unos principios básicos, cuáles son requisitos mínimos, aquí sí hay un concepto que es diferenciador respecto a 27001 y es que tenemos que categorizar los sistemas, ya sea nivel alto, nivel medio o nivel bajo, porque en función de ese nivel de seguridad de los sistemas habrá que eh, implantar una medida de seguridad u otra. Siempre la medida de seguridad tiene que ser proporcional al nivel de seguridad. Igual que el anexo A, que es un documento anexo a la 27001 o la propia ISO 27002, ...tiene una relación de 114 controles... ...de posibles eh, buenas prácticas... ...de posibles medidas de seguridad que podemos implantar... Eh, ...el NS también tiene su propia medida de seguridad... ...en este caso tenemos... Eh, ...está dividido en tres grupos... ...que sería el marco organizativo... ...el marco operacional y la medida de protección... ...toda ella eh, hace un total de 75 medidas... ...muchas de esas medidas también... Yo en su día hice una especie de, de mapeo entre lo que son los controles 27002 y lo que son las medidas de seguridad de, de Lens. Muchas de ellas coinciden. A lo mejor pueden cambiar en la nomenclatura o alguna palabra, pero muchas de ellas al final cifrado es cifrado. Y el cifrado es tanto aplicable en, en una SGSI basada en 27001 como en el esquema nacional de seguridad. Entonces, obviamente hay medidas, como podéis ya eh, imaginaros, que se van a, que se repiten ¿no? en, este, en estos sistemas de, de gestión. Y finalmente, otro elemento también eh, que es básico para el ENS, pero que a su vez también es común en cualquier sistema de gestión. Fija, esto ya no es ni siquiera de seguridad de información, sino calidad también tiene que pasar su auditoría. En este caso, la auditoría de seguridad al final lo que va a hacer es verificar ¿no? que el esquema nacional de seguridad pues, está, está cumpliendo con los requisitos que se, se le exigen. Bueno, esto es un resumen básicamente, esto es el primer párrafo que hemos visto de la slide anterior, así que podemos saltarlo porque viene a explicar un poco en qué consiste el esquema nacional de seguridad. Hemos nombrado ya 27.001, pero ahora vamos a adentrarnos un poco más para que veamos en detalle, porque creo que es muy importante. Además, quiero aprovechar, antes que se me olvide, creo que en alguna slide lo tengo puesto y, y, y, y lo voy a mencionar, pero no quiero dejar de pasarlo por alto. Antes de, de empezar, a la hora de, de gestionar la seguridad de la información en cualquier organización, y esto lo podemos aplicar, si sois profesionales TIC, que ofrecéis servicios de TIC a, a otras empresas, pues lo podemos aplicar a clientes o incluso lo podemos aplicar para nuestra propia empresa. Y es que, eh, fijaros, cuando nosotros sufrimos, nosotros, nuestros clientes, sufren un incidente de seguridad, el hecho de tener implantado un sistema de gestión de seguridad, luego lo tendremos certificado o no lo tendremos certificado, pero el hecho de ya dar ese paso y de tener implantado un sistema de gestión de seguridad de información puede hacer que ese incidente de seguridad sea o un accidente o sea una negligencia. Es decir, si mi empresa tiene implantado un sistema de gestión de seguridad de información Ojo, no estoy hablando de que tengamos el certificado, 20, el, el certificado 27001, pero yo puedo evidenciar eh, de cara, por ejemplo, a una agencia española de protección de datos, yo podría evidenciar pues, que tengo políticas de seguridad, de que mi medida de seguridad básica las tengo, de que hago una gestión de esa medida de seguridad, es decir, tienen un nivel de madurez eh, más elevado, más allá de instalo antivirus, instalo firewall y no... Eh, sé nada más del antivirus, solamente cuando me avisa de que hay algún tipo de, de, de intento ¿no? de malware. Pues fijaros que es súper importante, pues si yo soy capaz de evidenciar, evidenciar eso, significa que en caso de incidente de seguridad no es una negligencia, es un accidente. Seguridad 100% no existe. Riesgo nivel 0 no existe. Por lo tanto, lo más normal que nos puede ocurrir a todos, y yo me dedico y trabajo en una empresa que ofrece seguridad, pero yo lo digo: o sea, no somos, o sea, si otra empresa, incluso organismos oficiales, sufre incidentes de seguridad, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pero bueno, lo sabemos, pero vamos a hacerlo ¿no? para que eso esa probabilidad sea la menor posible. Y un sistema de gestión de información, aunque inicialmente pues, tiene un trabajo de redacción de documentos, de hacer análisis de riesgo de enseñar ¿no? a los usuarios sobre todo de que bueno que hay que tener esa cultura de ciberseguridad eh, eso luego a la larga puede ayudar muchísimo ya os digo que de forma indirecta y sin que os deis cuenta va a minimizar tanto la probabilidad como el impacto de ese incidente y sobre todo lo que he dicho quedar con esa diferenciación entre eh, accidente o negligencia ¿de acuerdo? Bueno, pues la ISO 27001 es una norma internacional que básicamente especifica cuáles son los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua un SGSI. Importante, es una decisión estratégica. Un SGSI nunca va a salir eh, como idea del departamento técnico, del departamento de sistemas, no. Tiene que ser, tiene que ser algo que desde dirección lo vean. También hay que pensar que posiblemente la alta dirección no tenga un perfil técnico que le permita eh, visualizar los posibles riesgos a los que pueda estar expuestos y tengan esa posible falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, esas personas al final que son las que toman las decisiones importantes eh, a nivel de estrategia de negocio, tienen que estar bien asesoradas es donde entra en juego, podéis ser responsable de seguridad, ese CISO que le pueda asesorar. Y es el que tendría que decirle, oye, yo creo que deberíamos de implantar un sistema de gestión, igual que tenemos sistema de gestión de calidad, pues sería bueno tener uno de seguridad de la información. De manera que eh, esa decisión al final tiene que ser estratégica. Pero si viene de dirección, ya no vamos a garantizar de que tenemos una ayuda, tenemos un soporte, hay una... una autoridad, es decir, ya no es el responsable del sistema el que le tiene que decir a todos los usuarios tenéis que cambiar las contraseñas cada X tiempo, que sean complejas y muchas veces los usuarios, eh, paso, no, seguramente no me han encontrado muchas veces con eso pues vaya rollo, eh, yo no me acuerdo a contraseña, eso de meter caracteres especiales eso me complica mucho la vida y al final acaban ...con malas prácticas, pues poniendo la contraseña en el posit ...o utilizando contraseña ...al final obligan a que los administradores del sistema... ...tengan que desactivar las políticas de contraseña... De, ...de ese directorio activo, ¿no? ...que le va a obligar a hacer eso. Sin embargo, cuando eso viene impuesto desde arriba... ...desde dirección... ...¿y cómo viene eso impuesto? Pues obviamente plasmado un documento... ...una política de seguridad... ...que es de obligado cumplimiento... ...que se le comunica a todos los, los empleados... Y como tal, que es y vienen de dirección, pues sí o sí hay que cumplirlo, ¿de acuerdo? Obviamente, todo esto, si nosotros somos capaces de montar un sistema de gestión, nos va a ayudar también, nos va a facilitar a que esos objetivos de seguridad que nos hemos marcado inicialmente, de confidencialidad, integridad y disponibilidad, pues sea mucho más fácil que podamos protegerlo los riesgos vamos a hacer una gestión de riesgo vamos a estar continuamente gestionando evaluando y tratando riesgo eso que se grave a fuego vale la gestión de riesgo es algo continuo en el tiempo que, tiene, que suele tener periodicidad sí pues bueno cada cuánto se puede hacer depende pero normalmente las empresas las organizaciones suelen hacerlo al menos pues una vez al año no un una análisis de riesgo o bien cuando ha habido un cambio sustancial ...en lo que es la, la infraestructura IT, por ejemplo, ¿no? Porque hemos subido todos los servidores que estaban... ...en Premise, lo hemos subido al Cloud, por ejemplo. Bueno, hay, hay un cambio importante a nivel de infraestructura IT... ...por lo tanto merece la pena hacer una, una nueva evaluación de, de riesgo. Obviamente tiene que integrarse con los procesos de negocio. No puede ser un stopper, ¿vale? La seguridad no puede ser nunca un stopper de los procesos de negocio. Si es verdad, y eso lo habré escuchado muchas veces hablar, que la seguridad va eh, está siempre enfrentada ¿no? a lo que es digamos la, la eficacia, la operabilidad porque claro frena porque es un obstáculo para un usuario para un proceso etcétera etcétera pero bueno hay que buscar ese término medio ¿no? en, el, en, el, en la balanza ¿no? de intentar que, que, que no sea ese stopper pero que se integre en el, en el proceso. Va a ayudar a, ese, a esa consecución de objetivos de negocio. Pensad una cosa, pensad en Netflix, por ejemplo, eh, si no tuviera un, un buen gobierno, una buena gobernanza de la seguridad o una buena gestión de la seguridad. Si solamente se dedicaran a pensar en la parte operativa. Bueno, pues digo yo que seguramente eh, no, no funcionarían tan bien como están funcionando o Spotify o cualquier, cualquier empresa que tiene... Una dependencia tan alta ¿no? de las nuevas tecnologías. Sí o sí tienen que tener este tipo de tratamiento. ¿no? Una cosa también importante que esta aplicación de la norma que nosotros hagamos la podemos hacer de forma interna, pero también podemos incluir a partes externas, como puede ser, por ejemplo, nuestros proveedores. De hecho, y ahora después lo veremos, hay políticas específicas que son cláusulas para proveedores. Claro, pensad que yo puedo tener muy bien protegida mi información y tengo la medida implantada para proteger mi, mi activo de información, pero mi proveedor a lo mejor tiene también información mía. Yo tengo que asegurarme de alguna forma de que implanta también la medida oportuna para que esa gestión de riesgo también sea efectiva. ¿De acuerdo? Y luego, esos requisitos globales, que independientemente del tamaño de la empresa, la naturaleza de la empresa, etcétera, etcétera, al final tenéis que pensar que eh, mucha gente, yo he hablado con mucha gente y decía, pero bueno, que un sistema de gestión una empresa pequeña no tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente no va a ser el mismo sistema de gestión de una empresa grande, va a ser más simple también, va a tener posiblemente menos actividades que realizar, posiblemente tenga menos documentación, pero ¿por qué no? Porque en Ocelo hay muchas pequeñas mucha pequeña empresas que tienen su, su 9001, tienen su sistema de gestión de calidad. ¿Por qué no un sistema de gestión de seguridad de información? Si estamos viendo que cada vez más hay una dependencia con, con la tecnología de la información y de las comunicaciones. Si cada vez vemos que para con, conseguir esos objetivos de negocio dependemos más de esos activos IT. ¿Qué pasa si esos activos IT no están disponibles? qué pasa si da una parada de, de esos servidores críticos, de acuerdo? Por eso creo que ahí el tamaño no tiene por qué, por qué importar. Hay también una cosa muy importante y es que como estamos y esto enlaza muy bien con lo que estamos diciendo que ya no es tanto un, una cuestión de tamaño sino también de naturaleza y del contexto de la organización. Tenemos que pensar también de que hay partes interesadas, parte interesada interna, parte interesada externa. Tenemos empleados como parte interesada interna, tenemos proveedores como externos, tenemos también la propia administración que nos puede imponer algún tipo de penalización. Entonces, hay que pensar en, en todo eso y ver realmente cuáles son esas necesidades de seguridad que tiene cada uno de ellos, que no serán, posiblemente no serán iguales. Um, un trabajador de la organización está preocupado de que los datos suyos personales de cuenta bancaria porque tenemos sus datos para recursos humanos, obviamente, eh, tiene otro tipo de necesidad a nivel de seguridad que a lo mejor los datos que tenemos del proveedor, ¿de acuerdo? Entonces hay que pensar muy bien en cuáles son esas diferencias y esas posibles eh, necesidades que podamos tener. Todo esto al final, este, estos principios que estamos viendo aquí de implantación del SGSI, lo que nos van a ayudar también es a detectar posibles procesos que hasta ese momento no estábamos llevando a cabo. Por ejemplo, la gestión de incidentes de seguridad. Como digo antes, como he dicho antes, al final tenemos una mala costumbre de ser muy reactivos. Y yo por desgracia me estoy encontrando ahora muchísimas empresas con muchos casos de, de, de ransomware que por desgracia al final la actitud que están tomando es muy reactiva. No habían sido proactivos y no habían tenido en cuenta pues bueno ciertas cierta amenazas. ¿no? Y al final todo es de forma reactiva y, y, y obviamente las consecuencias, el impacto suelen ser bastante bastante peores. Una cosa muy importante también que veis reflejado y marcado bien en negrita es la formación y la concienciación, ¿de acuerdo? En materia de seguridad de información. Pensad que, eh, volviendo al ransomware, que es lo que ahora más se está escuchando y que muchísimas empresas están sufriendo, eh, se habla que el porcentaje más alto... De, de, de vector de entrada o de vía de, de, de infección es el correo electrónico. Por lo tanto yo he sido de los que hace unos años decía que el usuario era el, la voz más débil de la cadena de seguridad, ¿no? pero creo que deberíamos, deberíamos de darle la vuelta a eso y decir que si el usuario eh, digamos el que recibe ese correo electrónico al final eh, ¿por qué no formarlo bien? ¿por qué no concienciarlo bien? para que en lugar de que sea eh, esa es la voz más débil, pues, al contrario, o sea, es nuestra primera capa de protección. Porque eh, ese correo electrónico que entra con algún enlace malicioso o con algún tipo de adjunto malicioso, eh, bueno necesitamos que sean ellos los que identifiquen, porque son tan avanzadas y tan complejas esas amenazas que lo, muchas veces los antimalware actuales que tenemos no son capaces de, de detectarlos de, o de pararlos. Por lo tanto, bueno, es muy importante que formemos también a los, a los usuarios. Que haya compromiso por parte de dirección. Eso es muy importante. Si no, el CISO puede estar moviendo... Mmm, bueno, todo, todo, todo lo que quiera mover, pero si al final, si por parte de dirección no tiene ese soporte y no tiene, no tiene ese compromiso, difícilmente va a poder tener éxito ese, ese sistema de, de gestión. La seguridad como un elemento, digamos, esencial. Tanto en las redes como en los sistemas. De hecho, se habla... Ya que cada vez más las empresas recurren a un documento con los requisitos de seguridad que deben tener los sistemas que adquieren a proveedores. ¿Vale? Finalmente, se habla también de lo que es la evaluación periódica de la seguridad de información. Es algo que posiblemente a nivel operativo vengamos ya haciendo, ese análisis de vulnerabilidades, esos mmm, pentesting, esa prueba de intrusión que contratamos, pero tenemos que meterlo dentro del marco del propio sistema de gestión. Y voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Y yo muchas veces lo digo a la empresa, cuando una empresa nos solicita a nosotros que le hagamos una auditoría de seguridad, que le hagamos, por ejemplo, un pentesting, una prueba de intrusión eh, yo siempre pregunto previamente si han realizado un análisis de riesgo. Ojo, no por venderle también análisis de riesgo, sino básicamente para saber si... El, la prueba de intrusión tiene que ser con un alcance completo o a lo mejor tienen una prioridad ahora mismo que es, por decir algo, el servidor de correo, por ejemplo. Porque el servidor de correo es donde más riesgo tienen, porque han tenido ya eh, bastante incidentes de seguridad de su plantación de que sus cuentas han sido comprometidas de correo, que ha habido cuentas de correo donde han creado una regla de reenvío y estaban interceptando presupuestos y facturas y luego el PDF le cambiaban el número de cuenta y han, han pagado por ahí a proveedores que luego resulta que, que no era la cuenta del proveedor si hay un riesgo ahí o porque ya han tenido diferentes tipos de incidentes quizá eh, sea más efectivo hacer una prueba de intrusión específica dedicando más esfuerzo a ese servidor de correo que en lugar a lo mejor de hacerle, no, no, a todo, dame un, un, un pentesting a todo, al servidor de correo, pero también al servidor web. A lo mejor el servidor web es un servidor web puramente con información de la empresa, puramente corporativa, no, no tiene ningún tipo de servicio para el cliente, no guarda ningún tipo de información sensible. Si la página web fuera comprometida, lo más que podría pasar es, eh, bueno, Digamos que un incidente de reputación, ¿no? porque le pongan la cara ahí de Mr. Bean, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero por eso mismo es importante tener siempre siempre una, una evaluación de, lo, de los riesgos, porque así cuando la empresa que va a invertir en ciberseguridad, pues lo hace, digamos, de una forma eh, más eficiente. ¿no? Estoy invirtiendo uno, un X dinero, pero en algo que me van a evaluar un activo que es crítico para la empresa. ¿De acuerdo? Y todo esto, si al final lo metemos todo en un mismo cajón y hacemos esa, ese seguimiento y esa monitorización, podremos ir buscando lo que es la, la mejora continua del, del sistema de, de gestión. Dentro de lo que son los órganos del propio sistema, normalmente suele haber o bien una persona o puede haber un grupo de, de personas, como un comité de seguridad, que son los que de alguna forma van a estar... Eh, digamos, liderando ¿no? el, el sistema de, de gestión. Digamos que lo importante es el dirigir, el controlar y el aplicar también lo que son las la posibles mejoras. El tema de la implicación de dirección ya lo hemos comentado, pero es que además suele haber otro error bastante importante, es cuando se toma el sistema de gestión de seguridad de información, como huele a seguridad, pues enseguida eh, se lo asignamos a, a lo que es el, el departamento de, de IT, ¿no? cuando realmente, como hemos dicho antes, una decisión estratégica tiene que venir de alguna forma mmm, decidir, esa decisión tiene que venir desde de dirección y que sea gestionada totalmente, y obviamente el departamento de IT va a tener una labor fundamental ¿no? en el sistema de gestión, pero no puede ser responsabilidad ¿no? de, de este departamento de, de IT fijaros que hay verbos que se repiten continuamente, establecer, mantener, monitorizar, mejorar, y es porque es muy importante que cuando se implante un sistema de gestión, no caer en el error de me olvido, ya lo tengo implantado, digamos que hemos pasado una auditoría de certificación y hemos conseguido nuestro sello de 27001, pero... Realmente, eh, si queremos que sea un sistema de gestión eficaz, tenemos que estar monitorizándolo y siempre buscando esa mejora continua. Por ejemplo, posibles nuevos activos de información que se hayan incorporado a nuestra organización. Hacer una evaluación continua de los riesgos. Ver, eh, comprobar que esos controles de seguridad que hemos eh, seleccionado ...para gestionar esos riesgos, pues son eficaces y son, son eficientes, ¿no? Con todo eso podremos conseguir ir aumentando el nivel de madurez... de nuestro sistema de gestión e irlo mejorando, ¿vale? Aquí es muy importante lo de medir, ¿vale? Es decir, como decían por ahí, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces hay que poner algún tipo de indicador, hay que hacer mediciones en el tiempo... Para que nosotros podamos evidenciar esa mejora continua. Por ejemplo, se me ocurre que podemos hacer en un día cero como hoy, podríamos hacer un análisis de cuántos equipos de nuestro parque de PC eh, no están actualizados a la última versión del sistema operativo y sale un dato. O sale un dato que es pues, el 30%. Obviamente, ese dato afecta directamente al nivel de riesgo. Cuantos más equipos haya, eh, con el sistema operativo desactualizado, mayor será el riesgo de que esos equipos pues, bueno, pues, eh, tengan vulnerabilidades, eh, se pueda explotar una vulnerabilidad, eh, sea infectado por malware, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es, ese indicador no puede venir bien para esa mejora continua. Y entonces el CISO, el responsable o la persona que haga el responsable de seguridad, pues, puede solicitarle al departamento de, de IT que actualice. En, en la medida de lo posible, los pc que no están actualizados. Entonces, al final, esos datos, en la siguiente medición que hagamos dentro de tres meses, veremos que ese número de pc que no estaban actualizados ha bajado un 15%. Y ya vemos cómo esa gráfica va bajando, porque también afecta al riesgo. Y eso son los típicos de cosas, son típicas actividades eh, y tareas que tienen un, le eh, llaman un quick win, que es un, una ganancia muy rápida, que nosotros rápidamente ya estamos, fijaros, qué rápido, en cuestión de tres meses, nosotros ya estamos evidenciando una mejora, porque, bueno, hemos hecho eso, de que nuestro eh, número o porcentaje de equipos no actualizados haya bajado, y eso impacta directamente en eh, el nivel de riesgo de la empresa. Por lo tanto, fijaros, como al final, un SGSI, como puede ser el, el famoso ciclo de Deming, ¿no? del PDCA. Bueno, de forma similar, estamos continuamente identificando posibles nuevas necesidades, posibles nuevos requisitos, posibles nuevos activos, y estamos evaluando. Estamos, sobre todo, evaluando riesgos que, esa, eh, que esos activos, por ejemplo, eh, puedan suponer, ¿no? esa incorporación de esos nuevos activos puedan suponer estamos aplicando esa medida de seguridad para dar respuesta a esos riesgos y finalmente supervisamos de que las medidas que nosotros estamos implantando están siendo eficaces, si no tendríamos que eh, corregirla y poner otro tipo de medidas. Y vuelta a empezar, al final esto es un proceso continuo en el tiempo, es cíclico. ¿vale? Bueno, como habéis visto, el mantenimiento y, el, y la mejora son, son claves y para ello... Eh, necesitamos que haya también algún tipo de procedimiento que nos diga cómo tenemos que hacer esa supervisión cada cuánto vamos a hacer por ejemplo lo que son la, la auditoría y al final esto también nos va a servir de hecho dirección debería de solicitarnos periódicamente también los, lo que se conoce como evaluación del desempeño de decir oye que he invertido eh, tiempo y dinero en implantar un sistema de gestión de información y esto cómo está afectando realmente a la seguridad de mi organización, eh, cuántos riesgos teníamos cuando empezamos y cuánto tenemos ahora, ¿no? O cuántos incidentes de seguridad hemos tenido en estos últimos 12 meses, por ejemplo. Al final, todo eso nos va a servir para evidenciar. Por eso es súper importante, súper importante, y, y creo que es una de las cosas más importantes a nivel de gestión es lo de medir. ¿Vale? para que podamos aplicar esa, esa mejora continua. En cuanto a lo que son la, lo, los requisitos, lo hemos comentado eh, antes, pero aquí voy a recalcar sobre todo que cuando se establecen los requisitos de seguridad, eh, miramos sobre todo lo que son los activos y el valor que tienen. Eso es algo que veremos en el, en el siguiente webinar, donde veamos vemos cómo hacemos la evaluación de riesgo y los planes de tratamiento ¿Vale? Ahí vamos a explicar cómo se hace y cómo vaya a ver cómo, cómo calcular los riesgos. Pero fijaros que aquí, eh, obviamente, un activo de un equipo que esté en almacén, ahí simplemente para registrar, no sé, entrada y salida de material, por lo mejor no es tan importante como puede ser, el, obviamente, el servidor que tiene la aplicación, el ERP ¿no? de una organización. Entonces, ese valor que tenga ese activo para esa organización va a hacer que los requisitos sean totalmente... Eh, diferentes ¿no? y también esos requisitos legales siempre pongo el mismo ejemplo el de protección de datos siempre hay que tener en cuenta no solamente los requisitos propios que tengamos nosotros por nuestros procesos de negocio sino también de los que nos vengan de forma eh, externa hemos visto que el esquema nacional de seguridad pues, tenía, eh, eh, tenía una serie de medidas de seguridad como hemos comentado antes en el caso de 27.000 eh, uno en su anexo A o bien 27.002 que son los mismos controles pero de forma mucho más detallada tenemos eh, 114 controles la versión actual es de 2013 y básicamente como podéis imaginar pues son controles que nos van a ayudar a reducir los riesgos que hayamos identificado van a satisfacer también esos requisitos de seguridad que nosotros no hayamos eh, marcado y una cosa fundamental y que veremos en el webinar siguiente también de tratamiento, de, en la parte de tratamiento de riesgo, es que obviamente de los 114 controles no estamos obligados ni mucho menos a implantarlos todos ¿vale? eso es algo que también tenéis que tenerlo en cuenta, son simplemente digamos que son recomendaciones de buenas prácticas de posibles medidas de seguridad que podéis implantar pero no son obligatorias de hecho la propia norma ISO lo dice que cada organización luego puede implantar las eh, medidas de seguridad oportunas y que vea siempre y cuando pues, eh, sirvan para reducir o mitigar eso, esos riesgos. de acuerdo Pues bien, eso sí, los controles que nosotros seleccionemos y que vayamos a implantar se van a reflejar en un documento que se llama declaración de aplicabilidad y tendremos que justificar siempre el por qué se seleccionan y el por qué no también, ¿eh? en el caso de que no se seleccione, ¿vale? Pues bien, estos controles, ya os digo, básicamente son buenas prácticas y son simplemente recomendaciones que nos dan tanto el anexo A como, ya os digo, 27002, que son los mismos controles y que sí es verdad que son más globales, pero hacen también que sirvan prácticamente para la mayoría de las organizaciones. Para que hagáis una idea, pues puede salir por ahí, por ejemplo, el, un control que es descifrado. Bueno, pues me da igual que sean empresas más pequeñas o más grandes, pero al final todas tienen que tener, eh, o por lo menos la información sensible debería de aplicar cifrado en esos datos en reposo, los datos en tránsito, donde sea. ¿vale? Para ir terminando con 27001, que sepáis que, bueno, que este sistema de, de gestión está mmm, la guía digamos está dividida en varias varias partes que estáis viendo aquí sobre el contexto de organización liderazgo y fijaros que he puesto aquí tenéis puesto aquí el plan du check act que es el famoso pdca de, del ciclo de deming donde bueno tenéis agrupadas de alguna forma las actividades que hay que, que habría que ir acometiendo ¿no? para, para esa implantación y luego para esa mejora continua la, el sistema de gestión de seguridad de información tiene dos fases, dos etapas bien diferenciadas, que es implantación y luego seguimiento, básicamente, o mantenimiento. Bien, pues hasta aquí sería el primer apartado de gobierno y gestión de seguridad y con la, los estándares que hemos, que hemos visto. Y pasamos directamente a lo que es la política de eh, seguridad, su marco documental y los tipos de políticas que podemos ver. El objetivo principal de una política de seguridad... Es plan más, en unos documentos, ¿cuál va a ser la estrategia de la organización en cuanto a cómo va a gestionar los riesgos IT? Fijaros que aparece la palabra estrategia. Por lo tanto, como viene estrategia, si nos visualizamos eh, esa pirámide que hemos comentado antes, estrategia estaría arriba, plano táctico abajo y el plano operativo estaría abajo. Por lo tanto, fijaros como eh, la política de seguridad es de los pocos documentos que de alguna forma vienen... Eh, promovido desde arriba, desde dirección ¿para qué? obviamente porque ahí es donde nosotros vamos a hacer la organización va a hacer fuerza para que dirección diga oiga, aquí estamos estamos montando un sistema que de tiene de seguridad de información o no, o simplemente tenemos una política de seguridad de información, pero queremos que se haga esto, esto, esto y esto, y es de obligado cumplimiento ¿de acuerdo? bien por lo tanto, fijaros, y aquí he vuelto a, a marcarlo, pensad en la política de seguridad como eh, un documento, si pensamos solamente en la, en, la, en la política, lo que es la política general de seguridad, es un documento en el que se van a plasmar los objetivos principales. objetivos principales, como vuelvo a repetir, es que si le preguntáis a cualquier eh, organización ¿Cuál es su, su objetivo de cara de seguridad? Y que te lo digan en, en una frase, pues te va a decir, pues quiero proteger mi información. ¿Qué pregunta, no? Pues bien, digamos que al final, el plasmar que tu objetivo de seguridad es el garantizar esa confidencialidad, integridad y disponibilidad, son tus objetivos principales. Eso está clarísimo. Pero, ahí sobre todo, es lo que se establece también en la autoridad. ¿vale? Eso que os comentaba, lo que nos va a servir para empujar sobre todo y también, si hay algún, alguna necesidad, requisito específico por el tipo de negocio, por los procesos de negocio que haya, bueno pues también se plasmarían eh, ahí. También deciros, ya lo vamos a ver a continuación, que dentro del marco documental de seguridad hay diferentes documentos. Hay política de seguridad, pero luego también hay procedimientos y hay guías, ¿vale? que ahora veremos también. ¿Qué debe incluir este tipo de, de documento? Bueno, Básicamente, ya lo hemos dicho antes, puede variar ¿no? en función de, del tipo de documento, pero sobre todo eh, establece en, si son documentos que hay que cumplir obligatoriamente o son recomendaciones. Y ahí es donde se diferencia la política de un procedimiento y de una guía, por ejemplo la política de seguridad, todo lo que sea política de seguridad al final son de obligado cumplimiento. mediante que por ejemplo un procedimiento lo que va a explicar es paso a paso cómo configurar una regla en el firewall por ejemplo y eso es un procedimiento que va directamente al departamento de IT y le va a decir pues en qué dirección IP está el firewall, cuáles son las credenciales, cómo se entra, cómo se o sea, digamos un procedimiento básicamente. Y luego están las guías también, que son guías de buenas referencias, de buenas prácticas, y muchas de ellas incluso son de terceros. Por ejemplo, Incibe tiene un montón de guías. El Centro Criptológico Nacional, CCNCERT, tiene un montón de guías. La guía de la serie 800, tenéis guías de buenas configuraciones de seguridad, prácticamente, bueno, de un montón de fabricantes incluso de soluciones de, de seguridad. ¿Vale? ¿Qué debe de abordar una política de, seguridad de información? Bien, fijaros que nuevamente en el más alto nivel, vale, cuando eh, es confuso muchas veces porque se habla de política de seguridad y cuando se habla de política de seguridad podemos estar hablando de dos cosas o del único documento, de un documento que plasma de una forma general cuál es la política de seguridad de toda la organización o se habla del conjunto de documentos que forman la política de, de seguridad. Por lo tanto, bueno, eso es importante también. Eh, Aclararlo, ¿no? Pero al final va a pensar que vamos a tener una política general y luego vamos a tener política específica. ¿eh? Vamos a tener una política específica, por ejemplo, sobre todo ahora con las empresas que están haciendo mucho teletrabajo. No vale con darle al usuario el un cliente VPN para que se lo instale y la contraseña y la IP del firewall o del. del del punto ¿no? de VPN con el que se tiene que conectar, posiblemente haya que crear una política de seguridad de teletrabajo donde se tenga que decir al usuario qué puede hacer y qué es lo que no puede hacer y en qué condiciones debería trabajar. ¿De son Parece que son cosas que no, que no son importantes, pero ya os digo yo eh, que sí. Eh, el otro día leí yo un, un documento de política de seguridad de teletrabajo en el que había una cláusula muy curiosa y bueno a partir de aquel momento, pues yo bueno, he intentado también proponerla siempre, ¿no? Que es, de la, la propia empresa, el, digamos, le obligaba al, al usuario cuando trabajara desde casa, pues tuviera las mismas precauciones cuando tuviera visitas, fijaros. Cuando tuviera visitas de familiares o de amigos a su casa, pues que todo lo que es el que la pantalla no estuviera visible para esas personas, cierta documentación que pueda haber, el bloquear las sesiones. Todo eso lo hacían referencia en el teletrabajo. Y no nos paramos a pensar. A lo mejor tenemos establecida la política de seguridad eh, o lo dicho, o, o tenemos dicho, ¿no? De que, bueno, no se dejen documentos en la empresa cuando pueda pasar a alguien de fuera o por tema de confidencialidad. Pero, ¿y qué está pasando con el teletrabajo? O, por ejemplo, en el equipo que tenemos la instalación en la oficina, sí tenemos puesto a lo mejor algún tipo de mecanismo para que se bloquee la sesión transcurrido X tiempo de inactividad. Pero, ¿y si está haciendo teletrabajo por decisión de la empresa con su portátil, el suyo propio? Ahí no hemos podido posiblemente aplicarle esas políticas de seguridad. Y confiamos en que el usuario pues, bloquea, no hace el tecla Windows Login o bloquea la sesión. Pero no podemos dejarlo en, en, en su posición, no podemos dejarlo como en bueno, yo creo que la hará. No. O sea, tenemos que ser en ese sentido muy estrictos y ese riesgo que se detecte, o sea, detectado hay que plasmarlo en una política de seguridad para que empuje a que el usuario tenga que hacerlo. Luego lo hará o no lo hará y a lo mejor es más difícil luego controlarlo pero bueno, la, la organización el deber de la organización, el deber de dirección de sentido es ser muy, muy proactivo en ese en sentido, porque al final pensar siempre que el propietario del riesgo de la organización, o sea, que un usuario sea más o menos responsable eh, haciendo uso del activo IT, pues bueno, sí, pero al final los riesgos, o sea, si pasa algo, y pasa algo gordo, el propietario de ese riesgo es la organización, ¿no? el, el administrador, en este caso, legal, ¿no? Entonces, bueno, son cosas serias a tener, a tener en cuenta. Esto es lo que os comentaba antes. Tenemos, digamos, dentro del marco documental, digamos, todos los documentos que puede tener a nivel de política de seguridad de una organización, están las propias políticas, que en inglés le llaman también estándares y son de obligado cumplimiento. Tenemos procedimientos y tenemos también las guías o lo que son las buenas prácticas. Eh, la única diferencia con lo que tenéis que crear que quedar perdón es que políticas son los únicos documentos de obligado cumplimiento. El resto no deja de ser, pues, eso. Pueden ayudar en el proceso de instalación de un firewall, de configuración de una regla, del despliegue de los endpoints de malware a través del directorio activo, guías, pues podemos tener buenas prácticas, guías de la, la SP800 también, las guías NIS de su serie 800. O sea, un montón de guías y de buenas prácticas que podemos también eh, utilizar en nuestro día a día. Pregunta importante. ¿Quién crea y quién mantiene estos documentos? Bien, lo más normal, en la mayoría de los documentos por lo menos, el que crea o mantiene o el que al menos revisa ese tipo de documentos es el responsable de seguridad, que suele, bueno, el, el famoso CISO, ¿no? Por lo menos en lo que es la política de seguridad. O sea, dirección nunca va a elaborar, una política de seguridad. En una empresa donde haya una persona que haga de responsable de seguridad, el responsable de seguridad tendrá que pasar una propuesta, tendrá que elaborar una política de, de seguridad, pasar una propuesta, explicarla bien, porque recordad que no tienen un perfil, digamos, técnico, tecnológico que vayan a entender ¿no? en los posibles riesgos que puedan a lo que pueda puede estar expuesto de la organización y ya, ya sea este, este CISO o este Comité de Seguridad tiene que elaborar y, y presentar esa, esa política. En el caso de procedimientos cambia totalmente la cosa. En el caso de procedimientos muchas veces pues, son los responsables de cada área, el director de área, los que al final, pues bueno o bien ellos elaboran o mandan a elaborar a alguien ese procedimiento. Y la guía... Algo similar a los procedimientos. Lo que pasa es que las guías, cada vez más, como hay tantísimas guías ya en, en Internet y, y están bien actualizadas, están bien redactadas, muchas veces ni siquiera ya la propia organización eh, tiene que redactar nada, sino que directamente acude al final a marco de referencia como puede ser el, el CCDC, como puede ser NIST, como puede ser eh, ENISA para descargarse ese, ese tipo de, de documentación. Hemos hablado de políticas de, de seguridad. Fijamos, fijaros que hemos hablado de política de seguridad, pero de forma muy global. Sin embargo, si ya queremos ser, digamos, más específicos, pues tenemos políticas de eh, seguridad específica. Y aquí tenéis solamente un listado de posibles, como ejemplo, de posibles políticas de seguridad específicas. Lo que tenéis en, eh, entre paréntesis. Eh, viene a referenciar lo que es una cláusula de la ISO 27002, 27001, perdón, o bien un anexo un control del, del anexo A, eh, que, que son los que aparecen con la A delante. Por ejemplo, el primero, el A9, el A82, todos que empiecen por A, entre paréntesis, al final son, son controles del anexo A. Entonces, fijaros, tenemos política de seguridad para el control de acceso. Para la clasificación de la información, súper importante. No toda la información en una organización es igual de importante. Ahora bien, y habría que preguntar aquí, ¿cuántas empresas de las que conocéis hacen, hacen clasificación de la información? Yo conozco a muy, muy pocas. Afortunadamente ahora cada vez hay más soluciones tecnológicas que permiten o que ayudan de alguna forma a clasificar la información mediante metadatos. Eh, las soluciones que hay en cloud, como Office 365, por ejemplo, pues ya sí empieza, digamos que mediante reglas y patrones que nosotros lo vamos eh, indicando, ellos en su, en su SharePoint, en su OneDrive, pues van etiquetando la información y la van clasificando, lo, lo cual ayuda mucho, ¿eh? porque luego esa, esa política de seguridad que pongamos de, de, de prevención de fuga de información, el famoso DLP ¿no? que se puede establecer. Al final lo que hacen es mirar lo, lo, la etiqueta de metadatos que pueden tener esos ficheros ¿no? para que no se pueda no pueda haber fuga de información en este caso. La seguridad física y ambiental eh, que tengamos. El uso aceptable de los activos Es decir, le damos un portátil. Esto sobre, sobre todo cuando eh, en la, se suele incluir también en la política de seguridad de recursos humanos. Es decir, cuando una organización contrata a una persona, además de la formación en riesgos laborales, todo lo que le tienen que explicar, etcétera, etcétera. Le suelen dar también un, un código de conducta y también una política de, de seguridad de recursos humanos, o bien le dan esta política de uso aceptable de los activos. ¿Por qué? Porque si le estamos dando un portátil para que trabaje, un dispositivo móvil corporativo, etcétera, etcétera, o una tablet, porque es comercial, necesita una tablet, tenemos que decirle lo que puede hacer y lo que no puede hacer con, con, ese, con ese activo. Más que nada porque puede afectar directamente a la seguridad de la organización. Pero claro, sí que plan mal, No vale con decir, oye, no vayáis a descargar. No, no vayáis, no. Ni tampoco vale con eh, poner algún tipo de, solamente poner una medida técnica, no sé, se me ocurre, pues para, para los dispositivos móviles le ponemos un MDM, un, un, una gestión de dispositivos móviles, y así pues no permitimos que se instalen aplicaciones. Bueno, ya os digo yo que seguramente habrá algún usuario que le busque la vuelta y sea capaz de. Porque YouTube ha visto eh, cómo evadir un MDM y poder. No sé, algo. No lo dejáis solamente en una medida puramente técnica. Siempre que podáis. Acudir también a esa política específica que refuerce esa medida. La medida está ahí. Pero si a alguien se le ocurre saltarse esa medida, siempre voy a tener una política que acordaros que es de obligado cumplimiento, que en este caso. No, o sea, no, no es que vaya a impedir la política, pero la, ya siendo una política y viendo impuesta por dirección, pues sí puede haber algún tipo de penalización en caso de que lo, lo incumpla. ¿no? Escritorio limpio y claro de la pantalla, la transferencia de información, los dispositivos móviles y el teletrabajo, que lo hemos comentado antes, restricciones del software, la instalación de software y su uso también, las copias de seguridad, eh, la transferencia de información, protección contra el malware, eh, ...la gestión de vulnerabilidades... ...controles criptográficos... ...las comunicaciones de seguridad... ...la intimidad y protección de información personal identificable... ...fijaros que... ...todas esas políticas que están ahí... ...y vuelvo a repetir... ...que no son las únicas... ...ni tampoco son obligatorias todas... ...pero son las recomendadas... ...y están todas enlazadas... Con un, ...con un control específico... ...de la 27002... ...o con alguna cláusula de... ...de la, de la 27001... ...por lo tanto... Eh, volviendo a lo de antes a, a, ese, a, a esa cuestión que yo planteaba de diferenciar entre eh, accidente o negligencia, hombre si yo tengo mi política de seguridad tengo no, no digo toda, pero con que tengamos de esta el 30% tengo un, tengo un marco documental hombre, más o menos interesante si tengo la mala suerte y tengo un incidente de seguridad y afecta a datos de carácter personal pues bueno ...además de que tengo que comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos... Pues posiblemente, no lo sé, pero posiblemente lo que es esa posible penalización económica que, que haya... ...pues si yo puedo demostrar y puedo evidenciar eh, una, una cultura proactiva... ...y que estoy gestionando la seguridad, pues podré eh, decir que ha sido un accidente... ...no que ha sido una negligencia por, por, por parte de la organización. Entonces, fijaros, ¿no? Qué importante... Es esto y al final, esa política de seguridad, pensás también que sí, que hay un trabajo ¿no? inicial de redactarla, pero una vez que están, cada año se revisan para ver si hay que actualizar algo o no y es mantenerlo. Pero nos pueden salvar de muchísimas cosas, aparte también, sobre todo lo que os dediquéis ¿no? a, a mirar por la seguridad, ya sea de vuestra organización o en, o en la de vuestros clientes. Eh, os puede sacar de mucho apuro y os pueden eh, ayudar ¿no? en, en, mucho, en muchos casos. Eh, este creo que se me ha repetido aquí. No. Otro documento del marco documental, bueno, el propio alcance del sistema de gestión. Eh, otro que es muy importante, el tercero, metodología de evaluación y tratamiento de riesgos, que lo veremos en el siguiente webinar y que os, os invito que no. Os perdáis porque está totalmente relacionado con este. Eh, es continuación y yo creo que os, os va a resultar muy interesante también. La propia declaración de, de aplicabilidad, cuál va a ser el plan de tratamiento, los informes. bueno Un montón de otros documentos más allá de política. Veis también que hay por ahí procedimiento de operación para gestión de, de IT. ¿Os acordáis al principio que os he dicho que la mayoría de las empresas, las empresas perdón lo que hacen es operaciones de seguridad, es decir, firewall, antivirus, eh, cifrado, bla, bla, bla. Sin embargo, nadie o muy pocas gestionan realmente seguridad. Bueno, pues todo eso estaría dentro de lo que son los procedimientos de operación. ¿Vale? Estaría ahí puesto y debería, para que sea algo gestionado, se debería de poner, vale, tengo antivirus, muy bien, ¿cómo se instala antivirus? ¿Qué se hace para eh, monitorizarlo? ¿Cómo se mejora? ¿Cada cuánto se revisa, se hacen pruebas con algún tipo de malware de estos de tipo ACAR? No sé si conocéis la página de ACAR o podéis descargar una muestra de malware totalmente inofensiva simplemente para probar el antivirus, para ver si salta o, o no salta, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de, de cuestiones. Y otro muy importante, o dos muy importantes que son el penúltimo y el antepenúltimo, fijaros, que son los procedimientos para gestión de incidentes, que sí lo hemos nombrado antes, pero para mí el siguiente es súper importante, los procedimientos de continuidad de negocio. Casi todas las empresas, y sobre todo ahora con todo esto que estás viendo, el tema ransomware, pues cada vez más empresas, pues afortunadamente tienen copia de seguridad, pero ¿es suficiente tener copia de seguridad? Eh, ¿Está preparada la empresa? ¿Tiene infraestructura suficiente para restaurar esas copias de seguridad en caso de que pierdan los activos IT? Por ejemplo, un incendio. Un incendio y los servidores pues caen todos. Bien, tengo copias de seguridad, pero eh, ¿dónde restauro esas copias de seguridad ahora mismo? Y otra cosa más importante. Hay negocios que tienen tal dependencia de la, de la tecnología de la información que no vale con decir... Que puedo recuperarlo aquí. Hay un dato muy importante que es en cuánto tiempo puedo recuperarlo. Vale, Eso sería eh, el caso. imaginaros, de lo que he puesto antes de Netflix o de Spotify, eh, que supondría, por ejemplo, que Netflix estuviera bueno, ya no hubiese 24 horas, 8 horas simplemente, o Spotify, o una tienda o cualquier. Eh, eh, superficie grande, tipo el corto inglés que hace venta online o Amazon, por ejemplo que supondría que estuvieran, no sé, 8 horas ¿cuántos millones dejarían de, de facturar? ¿de acuerdo? entonces eh, sí. un segundito, Antonio ah, vale gracias, Carlos lo iba a poner ahora mismo eh, entonces, ya no solamente el hecho de de, de restaurarlo sino también en cuánto tiempo puedo hacerlo porque ahí hay un factor importante que es eso no a nivel de, de a nivel de negocio eh, el, la organización o el negocio puede estar ocho horas parado o tiene que ser en menos tiempo entonces yo tengo que ver que para garantizar esa continuidad de negocio yo tengo que tener los recursos suficientes para poder recuperarme en el tiempo establecido si no no es continuidad de negocio sino simplemente es eh, copia de seguridad y eso no es continuidad de negocio de acuerdo bueno pues para eso también hay procedimientos que se explican además, al ser un procedimiento, explica paso por paso cómo se haría, ¿no? cómo volveríamos a recuperar nuestro proceso de, de negocio en este caso. vale Pasamos al siguiente. Bien, con esto habríamos visto lo que es la política de seguridad y pasaríamos al, al apartado 3, al último apartado del webinar de hoy, que son la auditoría de seguridad. Sobre todo vamos a ver los tipos de auditoría y sobre todo vamos a hacer más hincapié en aquellas auditorías que nos van a permitir, eh, obviamente, evaluar mmm, cuál está haciendo nuestra, eh, nuestra gestión de la seguridad, ¿no? cómo lo estamos haciendo. Doy un paso atrás y en lugar de auditoría de seguridad hablo de un concepto más general que me gusta utilizar que es evaluaciones de seguridad, ¿vale? Porque aquí también hay mucha confusión, mucha gente confunde auditoría, confunde análisis de vulnerabilidades, confunde prueba de intrusión. Una auditoría de seguridad puede ser diferente a una auditoría de controles. Entonces, eh, lo primero, análisis de vulnerabilidades, como su nombre indica, básicamente es sobre un activo, sobre un conjunto de activos, analizar la posible presencia de vulnerabilidades. Y ver hasta qué punto esas vulnerabilidades se podrían llegar a, a explotar. Y en caso de explotación, ¿cuál sería el posible eh, impacto? ¿Cuál sería la consecuencia que podría tener? Las pruebas de intrusión, eh, como su nombre indica, básicamente es intentar emular a un atacante e intentar atacar. atacar Puede ser un alcance, normalmente las pruebas de intrusión, como hemos dicho antes, suelen tener un alcance más global, suele ser a toda la corporación, sin embargo también pues, se pueden hacer prueba de intrusión con un alcance más eh, acotado. Por ejemplo, pues eh, un servidor que tenemos en el cloud con nuestro RP o nuestro servidor de, de correo, servicio de correo. ¿vale? Eh, hay dos tipos, caja negra y caja blanca. Básicamente en función del nivel de información que se le pase al, al equipo de Pentester, si no se le da ningún tipo de información, eh, es caja negra y si hay información, por ejemplo, eh, eh, las direcciones IP, eh, tecnología que se están utilizando, etcétera, etcétera, pues eh, se hablaría de una, de una caja blanca. Eh, luego tenemos auditorías de amenazas avanzadas persistentes. Eh, aquí lo veremos... Esta parte la veremos más adelante en el bloque 2 de inteligencia en, en amenaza, pero cada vez se están haciendo más, digamos, eh, auditorías de seguridad orientadas, por ejemplo, al directorio activo. A ver cómo eh, estos grupos ATP, con su técnica y su táctica que utilizan, eh, qué, qué, qué impacto podrían llegar a tener, qué probabilidad hay de que se podía llevar a cabo un ataque de un grupo de, de, de ATP, ¿no? Ver si, por ejemplo, pues si tenemos eh, activado, tenemos el PowerShell, el WMI, si podemos sacar información de control de dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Veremos, ya os digo, veremos eso en el bloque 2 que está más orientado al set intelligence, ¿no? Y, y aparte de Mitre y, y todo eso. Y luego tenemos la auditoría de controles. Esto digamos que en la parte de los sistemas de gestión, que, que es la parte que estamos viendo ahora, digamos que son los más habituales. Es decir, nosotros vamos a tomar como referencia eh, eh, un marco de referencia, valga su redundancia, ya sea el esquema nacional de seguridad o sea, por ejemplo, la ISO 27002. Y vamos a coger los controles tanto técnicos como organizativos y vamos a ir uno por uno viendo si están implantados o no. A ver, como hemos dicho antes, ¿os acordáis la declaración de, aplic de aplicabilidad? Si tengo 114 controles, las organizaciones no están obligadas a las 114. A lo mejor después de haber hecho mi análisis de riesgo, de los 114 solamente necesito implantar 60. Pues bien, yo en mi declaración de aplicabilidad diré a esos 60 por qué lo implanto y los eh, 54 restantes diré por qué no lo implanto. ¿De acuerdo? Y ahora, uno por uno, voy viendo con la declaración de aplicabilidad delante diciendo, oye, aquí pone que tenéis cifrado. Vale, vamos a verlo, ¿cómo lo hacéis? Aquí pone que tenéis protección contra código malicioso. Suena raro, pero a ver si tenéis antivirus o no tenéis antivirus. Vamos a verlo. Lo monitorizáis, no monitorizáis, hacéis pruebas con muestras de ACAR, etcétera, etcétera. Y no solamente son controles técnicos, también controles administrativos. Oye, aquí pone que tenéis política de seguridad. ¿Podemos verla? Sí. Uy, ¿esto es del año 2005? Sí, es que no. Eso, eso sería, sería una no conformidad. No puede ser una política de seguridad del 2005. Estaba, ahí está marcando una estrategia de riesgo que seguramente de amenaza que por aquel entonces ni existían todavía. Como puede ser, por ejemplo, el tema del ransomware. ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de evaluaciones y, y de análisis, pero que se saldrían digamos de, del contexto de esta, de este de este webinar de esta serie de webinar que sería para análisis forense análisis de malware o análisis de fuente abierta serían el famoso OSIN no open source intelligence pues bien continuamos bien Estamos hablando de auditoría, pero realmente, ¿qué es una auditoría? Pues bueno, fácil, recurrimos a Wikipedia, que lo explica muy bien y se refiere a las pruebas que se realizan a la información financiera, operacional o administrativa con base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales así como de las políticas de alineamiento establecidas por la propia entidad de acuerdo a la manera que opera y se administra. Es decir, si nosotros... Eh, tenemos una política de seguridad en la que hemos definido también una metodología de análisis, de evaluación y de tratamiento de riesgo. Y ese plan de tratamiento de riesgo nos dice que para tratar esos riesgos vamos a implantar los controles tal, tal, tal y tal, la auditoría sirve para confirmar eso. Para que esté todo alineado. Esas obligaciones, ahí pone jurídicas y fiscales, pero también son otro tipo de obligaciones, en este caso a nivel de política. ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es verificar. Que esos mecanismos de seguridad, que son esos controles, están presentes y son lo adecuado. Esa otra. Imaginaros. Y, y, y vamos, no, no quiero decir tampoco ningún fabricante, ¿no? Pero eh, imaginaros, eh, sale el análisis de riesgo, sale que la organización no tiene firewall. No tiene firewall. Y deciden poner un firewall, pero no se quieren gastar un duro y ponen un firewall de tipo open source. Bien, yo no tengo nada contra ese tipo de firewall, de hecho yo en mi casa he tenido para probar y eso, pero mmm, creo que para una organización donde eh, es tan importante ¿no? la seguridad de la información, yo creo que recurrir a un, a un firewall de tipo open source porque no se quieren gastar, no sé, voy a poner un ejemplo, 2.000 euros, 3.000 euros en cualquier firewall pequeñito, no estamos hablando de una empresa pequeñita con poco usuario, bueno, no creo que sea lo más responsable, ¿no? Entonces, eh, en una cosa es que tengas firewall, otra cosa es que tenga un firewall que, que en este caso cumple con los requisitos que tú, que, que, que, tú, que tú necesitas. Si estás teniendo un riesgo continuamente de que tus usuarios se pueden conectar a páginas maliciosas, etcétera, etcétera, No me vale con que tengas un eh, firewall de tipo open source que solamente me mide la capa 3, solamente me mire puerto abierto, eh, IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, si no necesito que haya un control del tráfico web y eso ya no está en capa 3, está en capa 7, por lo tanto a lo mejor ese Firewall Open Source no me sirve y hay que gastarse eh, los dineros ¿no? en este en este caso. vale Bien, continuamos. Bien, estos controles, perdón, esta auditoría de controles que hemos dicho antes eh, no suele tener, digamos, no suele ser tan flexible, sino que, como hemos dicho, al final vamos a tomar como referencia eh, posiblemente algún documento tipo declaración de aplicabilidad, que suele ser en el mayor de, lo, de los casos. Puede tener un alcance eh, más definido o acotado. Esa otra, no la hemos comentado, pero un sistema de gestión de seguridad de información, igual que un esquema nacional de seguridad, no tiene por qué abarcar toda la organización. ¿eh? Yo puedo certificar, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad de información para un proceso concreto de mi organización o para un área concreta. O sea, por ejemplo, el área de ventas. Pues solamente los activos de información de ventas son los que yo. Voy a meter dentro de, de lo que es el alcance, no en este caso, del SGSI y obviamente de la auditoría que se haga de SGSI. ¿De acuerdo? Y como hemos visto antes, diferentes tipos de controles en función de su, de su naturaleza, si son administrativos o son técnicos, administrativos. Pues controlar cerca si tienen política de seguridad, procedimientos, guías, buenas prácticas, si se le da formación al usuario, si no se le da, si cuando un usuario se le despide, se le eh, acompaña hasta la puerta el último día, cosas así por el estilo, que pueden ser, suenan muy raras, muy de película, pero oye, eso están por ahí definidas también, ¿vale? Y luego los típicos controles que son más, más técnicos, los cuales pues estamos más acostumbrados a hablar. Eh, ¿Cuáles son los controles que se, que se auditan? Eh, al final, y esto es un poco, eh, lo, lo hemos comentado antes ya, eh, en, todo va a depender de, ese, de esa evaluación de riesgos que hagamos eh, y de lo que, de lo cual vamos a hablar en más profundidad el, el jueves, pero obviamente los requisitos y la expectativa de seguridad que tiene eh, de, esa, de esa auditoría, de seguridad que tiene un ayuntamiento no va a ser la misma que una, de, una, de una farmacia, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene que ser auditoría que aporte realmente valor y para que aporten valor tiene que estar alineada con, con, con, con la situación actual de los riesgos, sobre todo desde el punto de vista de qué medidas son las que están implantadas para responder a, eso, a esos riesgos. Por lo tanto, es clave que seleccionemos bien qué controles son los que vamos a auditar. Esto normalmente lo tendremos fácil porque si es la primera vez... Si es la primera vez y la organización no tiene un sistema de gestión de seguridad de la información y, por lo tanto, seguramente no ha hecho análisis de riesgo y mucho menos tiene un, una declaración de aplicabilidad, pues bueno, tendremos nosotros, con nuestra experiencia y conocimiento, pues, ver qué controles podemos seleccionar, que, que, que sean los que vamos a auditar, ¿no? Empezar por algo, por un número de controles más reducido lo bueno, típico, ¿no? De ver si hay seguridad eh, perimetral, si hay seguridad en el, en el endpoint, en el puesto de trabajo, como por ejemplo el tema del antivirus, eh, el tema de cifrado, cosas básicas. La política de seguridad, o sea, para mí es básico, ¿eh? O sea, yo a, Si una empresa me pide que le ayude a montar seguridad en su empresa, lo primero que le voy a decir que haga no va a ser poner el firewall. Va a ser el segundo, ¿no? Pero lo primero es una política de, de seguridad, digamos. ¿Por qué? Porque es fundamental, ya habéis visto. Al final hay que empujar todo eso desde de dirección. ¿vale? Y obviamente dentro de esta evaluación de seguridad, dentro de esta auditoría, también tiene que haber por parte de dirección, fijaros que al final, como hemos dicho antes, ¿eh? todo esto de hacer gobernanza de la seguridad de información todo esto de hacer gestión de la seguridad de información, todo esto es una decisión estratégica, por lo tanto es dirección la que de alguna forma impone entre comillas eh, la forma ¿no? de trabajar con esta, con esta gestión de la seguridad y esta operación de la, de la seguridad, por lo tanto ellos también tendrán que revisar periódicamente coger al CISO, coger al responsable de seguridad y decir, oye ¿cómo vamos? ¿cómo está el sistema de gestión de la seguridad de información? Pues mira, sí, ya está implantada. A lo mejor si, lo, si dirección pregunta al cabo de los tres meses ha empezado pues poca cosa, ¿no? O A los seis meses, pero si es dentro de un año donde ya hemos podido a lo mejor, aplicar también mejora continua, acciones correctivas, acciones de, de mejora, ¿no? También, pues posiblemente ya podamos evidenciar a dirección de que vamos bien de que estamos aplicando mejoras de que estamos mejorando, de que nuestros incidentes de seguridad están bajando, de que nuestro equipo desactualizado en de nuestro parque el porcentaje es menor pero, ¿y cómo evidenciamos eso? midiendo entonces, consejo que os doy cada vez que hagáis algo en seguridad ya no hablo solamente de implantar un sistema de gestión de información sino también a la hora de montar un firewall, montar un antivirus medir, medir siempre medir, porque es la única forma de mejorar no se puede mejorar lo que no se mide ¿vale? entonces todo esto tiene que ir acompañado también de procesos de documentación yo también uno de los consejos que doy muchas veces es que todo lo que se haga al final se documente, sobre todo en, en el tema de lecciones aprendidas, cuando hay cosas que se hacen y nos equivocamos y vemos que lo podemos haber hecho de alguna u otra forma tener una especie de un registro de la lección aprendida en cada uno de los proyectos entonces al documentar eso es una tontería, pero cuando salga un proyecto que sea similar, podemos echar mano de nuestro registro, de nuestro documento de lección aprendida y ver dónde fallamos de forma que podemos intentar no volver a caer ¿no? en, el, en ese mismo error, por lo tanto también creo que es, es interesante ¿no? documentar ese tipo de cuestiones todo esto que estamos viendo aquí en este punto se le llama evaluación del desempeño ¿Vale? Al final no es otra cosa que evaluar, que lo estamos haciendo bien básicamente, estamos evaluando que el sistema de gestión de, de información realmente es eficaz y para eso tenemos que planificarnos. Todos esos verbos que hemos visto al principio, monitorizar, de medir, de analizar, de evaluar, de seguir, todo eso está muy bien, pero todo eso hay que plasmarle una planificación de la evaluación y tenemos que marcarnos en nuestra agenda. Porque dentro de seis meses habrá que um, hacer algún tipo de evaluación para ver realmente, estamos tenemos que ver todas esas mediciones que estamos haciendo, tenemos que controlarlas. No podemos medir y no, y no estar viéndonos si esa grafiquita eh, de, de incidentes de seguridad está bajando o ese pilotito que teníamos en rojo antes de riesgo lo tenemos ahora en naranja o en verde si, si es posible. ¿De acuerdo entonces Todo esto hay que documentarlo, hay que planificarlo y sobre todo hay que saber también quién se va a encargar de esto. no Esa famosa tabla de rol y responsabilidad, de esa tabla RACI, ¿no? de quién va a ser el responsable de que se haga, eh, quién va a ser el, el responsable de hacerlo, eh, ese tipo de cuestiones hay que dejarlas muy bien atadas y documentadas. ¿vale? Y luego está la auditoría de cumplimiento. Esta es la auditoría interna de cumplimiento que Cuando nosotros queremos certificar, eh, ya tenemos un sistema de gestión de seguridad de información, el cual le hemos pasado diferentes iteraciones en ese ciclo de Deming, ¿no? en ese PSA que hemos comentado antes, y lo hemos llevado a un nivel de madurez óptimo, pues podemos podemos plantearnos hacer una, una auditoría, en este caso interna, para ver el grado de cumplimiento que tendrían, ¿no? Ver si estamos conformes, estamos alineados, tanto con los requisitos, con la parte de legislación, si se están implementando las medidas, si están siendo eficaces, etcétera, etcétera. Todo eso con la alineación siempre de la, de la ISO 27001, ¿no? Uno en este caso. Y, obviamente, de aquí lo que va a salir son... Las famosas no conformidades y las acciones correctivas. Cuando nosotros llegamos y auditamos eh, esos controles y cogemos esa declaración de aplicabilidad y revisamos la política de seguridad y vemos que no está, no está actualizada desde hace seis años, pues pongo una no conformidad. Esas no conformidades pueden ser mayores, pueden ser menores, puede ser una observación simplemente. ¿Vale? Pero. Al final, eso, si es una no conformidad, pues va a tener que, eso va a conllevar una acción correctiva, que en este caso pues sería el actualizar esa política de seguridad y para que esté alineada ¿no? a día de hoy con los riesgos actuales, con la tecnología actual y con el contexto y con las partes interesadas actuales de la, de la organización. ¿vale? Obviamente. Eh, no solamente es hacer las correcciones, sino cuando se hace una auditoría de control de cumplimiento eh, de este, ese tipo, eh, además de hacer las acciones correctivas de las no conformidades, también eh, me van a evaluar de nuevo esa no conformidad. Debería tener que evidenciar de que realmente he llevado a cabo esas acciones correctivas y, y que están implantadas. Y tendré que evidenciarlo. No vale con decir, oye, sí, que, que ya he actualizado la política de seguridad. No. Seguramente al, al auditor, en este caso, de la entidad certificadora, pues puede pedir incluso también que le mande una, una copia ¿no? de, de esa política. Incluso te puede pedir que le mandes copia del correo electrónico en el que comunicas que esa política de seguridad ha sido actualizada y ha sido comunicada a, a todo el empleado. ¿De acuerdo? Pues bien, yo creo que hemos cuadrado bastante bien el tiempo habíamos dicho unos 90 minutos, eh, antes de dar paso a posibles preguntas que podáis tener, consultas, comentarios, cualquier cosilla, quiero dar las gracias por, por asistir a este webinar y aguantarme aquí durante hora y media, que se dice muy pronto, y a invitaros invitaros a que, a que el jueves nos veamos otra vez por aquí vamos a ver un tema también muy interesante de evaluación de riesgos planes de tratamiento y está totalmente alineado y se y se, y se, se complementa muy bien ¿vale? con, esta, con esta, esta sesión que hemos visto hoy entonces os doy paso cualquier preguntilla que me queráis hacer aquí me tenéis ¿eh? estaré encantado de mínimo de intentar poder resolver las dudas siempre y cuando lo, lo sepa ¿Vale? así que bueno nada muchísimas gracias a todos Ay, es que es tanta gente escribiendo que ahora mismo. Nada, muchísimas gracias a todos. De verdad, muy amable por vuestros comentarios. La, yo creo que la presentación sí va a estar ¿eh? disponible. Yo, Vamos, de hecho, la, la tienen. Andalucía Conectada la tiene, así que. No creo que haya ningún tipo de problema de que se os pueda pasar si estáis, si estáis interesados. Igual, Carlos, yo creo que tanto la presentación o bueno, el vídeo se está grabando también. Desconozco exactamente el cómo, pero la presentación yo creo casi seguro que va a estar disponible para que la podáis eh, descargar. ¿De acuerdo? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Por vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, Tocayo. Gracias por tu comentario. Eh, a ver, no, no he visto, no veo rápidamente la pregunta, pero el que ha preguntado lo de ENS, cuando son cuando son con proveedores de servicios cloud tan grandes como puede ser Google, puede ser Amazon o puede ser Microsoft con Azure, por pues mi experiencia suele ser suficiente con que podáis presentar el documento. Nosotros lo hemos hecho, ¿eh? nosotros hemos pasado la adecuación al ENS recientemente, recientemente en noviembre y lo hacemos con Azure y bueno... En el momento que el auditor vio que el documento era de Microsoft, automáticamente eh, lo dio por bueno. Lo digo para un compañero que ha preguntado. Me ha parecido ver rápidamente la pregunta sobre el tema de la adecuación de lens en. Nada. A vosotros. Eh, sí, José Luis, la. Mira. La, la propia ISO 27001 es la mejor guía. También es verdad que es un documento que es de pago. Eh, INCIBE creo que tiene un documento similar propio donde habla de la implantación del, del SGCI. Si no lo encontrará y si el jueves eh, vienes al webinar, me lo recuerda y te, y te intento pasar yo un documento que es algo muy, muy similar. Nada, David. Gracias, gracias a vosotros. Gracias, Luis. Nada a vosotros. Gracias, Antonio. Ese era ese era el documento que yo estaba diciendo. No sé si José Luis lo habrá podido ver. Sí, sí, Antonio. Es ese. Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu aportación. Gracias Rafael. Saludos.